Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal, en el canal del Ruido. Sí, hoy tenemos un vídeo de Tarko, este juego que también estoy trayendo al canal de vez en cuando. Como veis, tenemos un cartelito atrás especialmente bonito de las manos de mi coleguita Carlos y Javi, que bueno, todavía no puedo decir nada, pero en un próximo vídeo más adelante pues veréis todo acerca del cartel, donde podéis comprar un cartel igual, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a lo que es el ajo del vídeo. Este vídeo no sé lo que pondré de fondo, quizás jugadas, quizás partidas, no sé lo que pondré de fondo, pero va sobre si merece la pena realmente o es un juego vacío, o como una especie de análisis de Escape from Tarkov. Por si aún no has jugado o te apetece jugar, pues yo te voy a dar unos consejos y aparte de ello te voy a dar mi opinión. No llevo muchas horas jugadas tampoco, llevaré unas 200 aproximadamente, pero ya sé más o menos las bases del juego y ya sé cuántas horas te puede dar este juego, si te puede divertir este juego, para qué tipo de gente va este juego, etcétera. Bueno, eh, voy a empezar por un resumen rápido, me parece un juego de 10, un juego que tiene muchas horas de juego y muchas cosas que hacer. Habrá mucha gente que estará pensando, tío, ruido, si solo puedes entrar en raid, salir, coger, sacar cosas, vender, vale, sí, sí, pero es que tú sabes todas las cosas que hay que coger, tú sabes todas las cosas que hay que vender, tú sabes todas las cosas que tienes que montar en tu hideout, tú sabes todas las cosas que puedes tener, tú sabes todo el dinero que puedes sacar, o sea, es una bastada de juego. Lo bueno de este juego, y por eso hago este análisis, es la curvatura de aprendizaje, o sea, todo el juego lo empiezas de una forma muy neutra y muy lenta, súper aburrida, incluso a veces que deseas apagar el juego y no volver a jugar nunca, pero es como las series están buenas, tipo el Juego de Tronos o cualquier serie de este tipo, que los primeros capítulos no enganchan del todo. Pues con este videojuego pasa exactamente lo mismo. Al principio no te va a enganchar absolutamente nada el juego, no es un juego que enganche de un inicio, tipo un Fortnite, un Battle Royale Total o yo que sé, un LOL. No te engancha el juego porque es un juego muy difícil, pero sí que es verdad que cuanto más juegas, más te gusta y más te engancha. Es como un sistema de drogas, ¿no? O sea, cuanto más te metes, más te apetece seguir jugando y más vas a jugar. Por cierto, tengo a mi gato ahí roncando al lado de un peluche. No sé si se escucha roncar, pero es una, una auténtica, una cosa masiva como roncar. Y refiriéndome a esto del aprendizaje, es por el tema que tiene. Aparte de las armas comunes, que son las armas eh, base, tenéis por lo menos, sin exageraros, unos 30 o 20 accesorios por arma que podéis implementar a cada arma o aparte de todo ello tenéis por cargador o por dicho también por cada calibre de cada arma tenéis unos 4, 5, 6 7 tipos de bala o sea es que es una movida, te explota la cabeza todas las cosas que hay, yo está claro que soy un fan de Tarkov y voy a hablar bien de Tarkov pero también os voy a decir las cosas malas las cosas malas son la cubatura de aprendizaje al principio sobre todo si juegas solo, es una auténtica masacre y también el tipo de juego que te compre, vale como sabéis hay varios tipos de varios tipos de pack el pack barato el pack estándar el pack tar vale pues si tú te compras el pack barato el pack normal de todos vas a tener un stash, o sea un alijo muy pequeño muy reducido que se te va a quedar muy corto a veces para muchas cosas entonces es como en los juegos estos pay for win del móvil del caso Scrum por ejemplo que te va montado tu ciudad las personas que hayan pagado más se van a poder montar su hideout o su refugio mucho más rápido porque tienen mucho más espacio desde un inicio para guardar ítems valiosos ítems difíciles de encontrar o ítems inservibles pero que le puede servir para el refugio. Si tú tienes un, un estás muy pequeño, que es lo que me pasaba a mí hasta que me compré la versión más grande. Eh, todo lo que sea cable, lo que sea para lo que sea, cualquier mierda de este estilo, eh, cuando no tienes espacio y eres un nivel muy bajo que aún no puede mejorar el hideout, te vas a pasar todo el día vendiéndolo. Y cuando llega el momento de mejorarlo, a lo mejor no tienes ni uno y tienes que volver a recogerlos cuando ya, si tuvieras un estas grande, podrías haberlo recogido. Pero bueno, no se nota demasiado porque, a su vez, es lo que digo, juegas una partida de SCAP, te sacas un inventario de locos o se te va a llenar el, el alijo, juegues como juegues, con la versión que juegues se te va a acabar llenando, pero sí que es verdad que tienes una pequeña facilidad si pagas una versión más grande. Aparte de todo esto, lo que digo también, el tema del refugio, el tema del dinero, el tema del refugio y el dinero, ¿qué haces? Gastarte todo tu dinero en el refugio y no poder comprar armas es, una, es un poco una movida que no sabes muy bien lo que hacer, por esto cuando juegas solo es muy difícil, porque si juegas con alguien, pues, si esa persona va más avanzada que tú y tiene una fábrica de bitcoin y si tú y no, pues dices, pues mira, me gasto todo el dinero en el hideout y cuando pueda mi colega que me deje un bitcoin y recupero dinero bueno este tipo de movida. Por eso, eh, los inconvenientes son jugar solo, eh, la curvatura de aprendizaje y los stases pequeños de las versiones estándar. Eso es a mi parecer. Lo bueno, el PvP en este juego es absolutamente increíble ya que es hiperrealista. No es que sea realista o realista secas ¿sí? tipo PUBG, por ejemplo. No, es hiperrealista. O sea, te meten un tiro en la rodilla y tú no puedes caminar. Te meten un tiro en la barriga y te quedas sin beber. Te meten un tiro en la cabeza y te puedes morir de golpe. Te meten un tiro en el brazo y apuntas peor. O sea, es increíblemente realista. subes también todos los ítems extra larga la lista de tipo de chocolate, eh, de comida, de, de bebidas, de... Todo lo que hay en el juego es un mundo tan masivo y tan grande que te da para muchas horas de juego simplemente el tema de los ítems. Aparte de esto, también tenéis el modo historia o las quests, que son las misiones que te ponen, que son obligatorias, o lo que quiero decir, obligatorias. Son entretenidas, hay algunas que son un poco más aburridas que otras, pero de normal están bastante bien las misiones. Entonces tenéis ya todo lo de los ítems, el modo historia, el PvP hiperrealista, unos mapas bastante currados y además van implementando nuevos mapas. El tiempo atmosférico que vas creo que va igual que Rusia, es que es una movida súper realista el juego, lo que os estoy diciendo, o sea... Es que fliparlo en colores con este puto juego. Luego, aparte de todo esto del PvP, de los ítems, de todo lo que se contaba antes, también se añaden los bots o el PvE. Es que también hay PvE. O sea, es que es increíble que en un juego tan PvP como este, que es de pillar buenos ángulos, de disparar, también tengáis bots y también tengáis bosses, que eso es lo que más cunde en este juego Entonces, tú sí si aprendes los mapas, te aprendes dónde pueden aparecer los bosses, eh, te sabes ya los ítems, eh, la curvatura de aprendizaje ya está así y ya el juego te empieza a, a, a ser como dopamina para tu cuerpo y sí, este juego en resumen es pura adrenalina, pura tensión y la verdad es que yo normalmente no me tilteo jugando a este juego, porque como es tan difícil y entiendo la dificultad del juego no me genera ningún cabreo perder un arma, no me genera ningún cabreo que me mate por la espalda entonces es un juego con el que juego bastante tranquilo pero a la vez me genera esa tensión que me generaban otros juegos que ya no me generan y ese es pff, no sé no sé cómo explicarlo pero que lo recomiendo a todos así que en resumen merece la pena pero merece mucho más la pena cuando lo pilléis con la oferta ya sabéis que cada dos o tres meses es que tarkov o battle State games creo que se llama la empresa saca la oferta del tarkov a 22 euros creo que es la oferta estándar ahí os recomiendo totalmente que por 20 pavos os compréis el juego bueno no voy a añadir más porque llevo 7 minutos hablando sin parar, no sé qué cojones va a durar este vídeo y nada, os mando un besazo, os quiero a todos y todas y nos vemos prontísimo